Un saludo para todos. En este video les quiero enseñar a manejar la herramienta de Forex Factory, forexfactory.com. Esto básicamente es para que ustedes miren las noticias que van a ocurrir durante el día y eh, eviten, pues al menos yo, la, yo como la uso, yo no soy analista fundamental y no me gusta operar en base a noticias, pero lo que sí hago es estar pendiente de qué noticias van a haber para tratar. Si no estoy dentro del mercado para no entrar durante la noticia o si ya estoy en el mercado, ya estoy operando el mercado, pues ya tengo una, alguna, alguna operación, eh, estar pendiente de, de la volatilidad del momento. Entonces para apretar stop o para tomar utilidad o en fin, pues al menos para no estar sano pues de las noticias, estar al tanto. Entonces miren, acá se meten a Forex Factory y les aparece el día de hoy mayo 10, la hora. Esta hora normalmente les aparece con horario americano. Entonces acá ustedes simplemente le dicen que el DST le pongan en apagado para que les aparezca la hora, como la hora local. esté sincronizado pues con el horario de ustedes. Entonces, bueno, eh, para hoy, ¿qué teníamos? Noticias 3 y media, como de mediano impacto. Estas no son relevantes, estas pues, más o menos. De todas maneras, normalmente le ponen atenciones a las, a las noticias que están en rojo. Fíjense que son a las 4 de la tarde, ya es ahora el, el mercado ha cerrado. Entonces, para mí hoy, no hay noticias importantes. Fijémonos, por ejemplo, el. Miércoles, mañana, hay inventario de petróleo. Esto, por ejemplo, a las 9 y media de la mañana, es una noticia supremamente fuerte. Ustedes acá también pueden ver, miren, cómo ha sido el comportamiento anteriormente. Entonces, les van hablando cada semana, miren. Entonces les dicen, vea, el esperado. Era, acá el, el cuando aparecen estas barritas amarillas, dicen que el esperado es ese, y que salió, la barra azul ya dicen, salió por ejemplo este, salió un poco menor que lo esperado. En este salió un poco mayor que lo esperado. En este salió mucho más alto de lo esperado. Entonces ustedes con eso ya pueden tener pues como, pueden ver la tendencia de, del mercado. Cómo se ha movido esa noticia anteriormente. Y acá les explican más o menos qué significa esa noticia. Miren. Es el cambio en el número de barriles del crudo. El inventario comercial, las, fir las firmas del inventario comercial durante la semana pasada. Entonces acá les dicen la frecuencia, entonces les dicen que es semanalmente. El, el próximo estudio va a ser el 18 de mayo y así. Entonces ustedes se van dando cuenta de eso. Para que sepan y, y estén atentos pues cuando estén operando. Cualquier duda me la hacen saber. Un saludo.